Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 85 El repaso de hoy abarcará las siguientes ideas Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí Mis resentimientos me muestran lo que no está ahí Y me ocultan lo que quiero ver Habiendo reconocido esto ¿Para qué los quiero? Mis resentimientos me mantienen en la oscuridad y ocultan la luz. Los resentimientos y la luz no pueden coexistir, pero la luz y la visión tienen que unirse para que yo pueda ver. Y para poder ver, tengo que desprenderme de mis resentimientos. Quiero ver y ese será el medio por el que lo lograré. Las aplicaciones concretas de esta idea podrían hacerse de la siguiente manera. No permitas que haga de esto un obstáculo a la visión. La luz del mundo desvanecerá todo esto con su resplandor. No tengo necesidad de esto. Lo que quiero es ver. Y la segunda idea. Mi salvación procede de mí. Hoy reconoceré dónde está mi salvación. Está en mí porque ahí es donde está su fuente. No ha abandonado su fuente, por lo tanto, no pudo haber abandonado mi mente. Dejaré de buscarla fuera de mí mismo. No es algo que se encuentre afuera y luego tenga que traerse adentro. Se extenderá desde dentro de mí y todo aquello que vea no hará sino reflejar la luz que brilla en mí y en sí mismo. Las siguientes variaciones de la idea son apropiadas para las aplicaciones más concretas. No dejaré que esto me tiente a buscar mi salvación fuera de mí mismo. No permitiré que esto interfiera en la conciencia que tengo de la fuente de mi salvación. Esto no puede privarme de la salvación. Y David nos dice... La sección 8 del capítulo 11 del texto nos recuerda de nuevo acerca del problema y la respuesta. Esto hace eco con nuestras recientes lecciones del libro de ejercicios, las lecciones número 79 y 80. Permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto y permítaseme reconocer que este problema ya se ha resuelto. El problema del mundo, el problema del cosmos, todos los problemas son un único problema, la creencia de que es posible que el Hijo de Dios abandone al Padre. El problema es la creencia de que el Cristo podría dejar el cielo y asumir una nueva identidad en el tiempo y el espacio, diferente de la identidad espiritual que Dios creó, eterna, amorosa, inocente y libre. Ningún pensamiento que el mundo enseña es verdadero. La simplicidad del curso reside en la aceptación de esta única experiencia y con la aceptación de la expiación, todo lo que inventaste pasará al olvido. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo falso, lo verdadero. El mundo de los opuestos será olvidado y entonces incluso el mundo real el mundo perdonado, el sueño feliz, desaparecerán y solo permanecerá el amor. El cielo está en todo y en todos. Así que se nos ha mostrado que hemos estado percibiendo erróneamente el mundo, percibiendo imágenes que no tienen sentido. Ni un solo pensamiento en el que creemos es totalmente cierto. Jesús nos dice que reconocer esto, sienta las bases para un buen comienzo. Él dice, de lo que más necesidad tienes, es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Hoy entonces seguimos al Maestro, el Consolador, que se le dio a la mente dormida. El Espíritu Santo es la respuesta, de Dios. Y hoy llego a esta simple pregunta. ¿Quiero el problema o quiero la solución? Dice Jesús, decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Pediremos la respuesta y la habremos de recibir. Golpearemos en la puerta del reino de los cielos y la puerta se habrá de abrir. No entendemos nada de este mundo. No tendremos miedo del mundo real, de la respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego pueda plantear. Nuestra identidad es nuestra respuesta. Veremos esa identidad en todos los que nos encontremos hoy y la vemos en nosotros mismos. Nos aceptaremos a nosotros mismos tal como realmente somos. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo pensamiento amoroso ha venido de nuestra fuente, nuestro creador, y del ser que es nuestro ser, el Cristo. Hoy no aceptaremos la percepción variable que nuestro hermano tiene de sí mismo. Aceptaremos nuestra totalidad y aceptaremos la totalidad de todos y de todo. Y hoy... Si percibimos que un hermano nos ha ofendido, arrancaremos la ofensa de nuestra mente y no nos sentiremos más ofendidos por el Cristo. Cristo es nuestra realidad y solo una percepción equivocada del ego podría traer ofensas. Hoy habremos de dejar ir todas las ofensas, todos los juicios y aceptaremos la realidad exactamente tal como es. Dejaremos de lado todas las interpretaciones defectuosas en favor de la realidad y veremos desaparecer el miedo también. En este estado glorioso de la mente, de felicidad y alegría, todos los fantasmas, monstruos y dragones se van. Ahora podemos reírnos de estos pensamientos tontos y liberarnos de ellos para siempre. Hoy intercambiamos nuestros temores por la verdad, con honestidad y simplicidad. Nos veremos a nosotros mismos como verdaderamente somos, tal como Dios nos creó. Usamos estas dos ideas del libro de ejercicios hoy para liberar nuestra mente de resentimientos y aceptar la salvación dentro de nuestra propia mente, donde siempre ha estado. Mis resentimientos